Siempre fui al campo, cuando tenía 6 años me trajeron a un puesto que hay acá y ahí estuve toda mi vida en el campo y, ya, y después bueno, formé pareja y me quedé ahí quedando en el campo. ¿no? La ciudad no, no es lo mío, así que no, la vida de la ciudad, que es como, no sé, capaz que yo la noto como más acelerada, tener que ir con más ritmo en la ciudad, en cambio en el campo hace tus cosas a, a tu debido tiempo. los juntamos lo lindo que tenemos es que lo que te hace falta no eh, te tienes que ir por cualquier cosa te llamas a uno que te venga a ver lo tuyo y ahí nomás están todos estás enfermo te, están todos ahí si hace falta plata están todos ahí es así la comunidad nuestra hoy en día no la hacienda vale poco antes vivía con la lana de las ovejas con el cuero, con el cuero del zorrino, con el cuero del zorro y no vale nada, nada. El cerdo jabalí no vale, ninguna cosa vale. Pero bueno, seguimos viviendo. Quinta vida de campo, pero sacrificada también. Aunque lo que los toca, los toca y los gusta. Cada coma con su cosa, ¿no? Estamos hoy acá en el campo de Las Lindas, que es un campo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, eh, trabajando con productores de un paraje que se llama La Lagunita, que agarra los departamentos de Río Cuarto y parte del de departamento Calamuchita. Tener el territorio significa eh, generar organización y comunidad, es venir a recibir conocimientos que ellos nos están aportando, que para nosotros son muy importantes porque estos productores eh, hace muchos años que viven acá, han nacido, han vivido, se han criado en estas tierras y portan un montón de cultura, conocimiento que son importante que también... Eh, no solo las instituciones del Estado, eh, como son eh, la, la, la Agricultura Familiar o el INTA o otras instituciones, sino también la universidad eh, que viene con los alumnos para aprender. Es muy importante en estos eh, parajes porque acá están muy aislados y, bueno, y hoy en día se necesita la comunicación eh, por internet para los sistemas productivos, para el tema de la educación, el tema salud, el tema cultural, y bueno, esto produce un gran impacto en el arraigo rural. No podemos obligar a la gente que todos los trámites se hacen todo ahora virtualmente y la gente no tiene internet en el campo. La emergencia de conectividad existe. Es un problema real y que hace falta que la gente esté comunicada.